Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Eh, continuamos con nuestro video en Pautun. Eh, fíjense que eh, en el video anterior habíamos trabajado en, en esta primera diapositiva donde estuvimos trabajando con los efectos de, de texto. ¿sí? Entonces yo estuve avanzando un poco eh, en, dentro, de la, dentro de las diferentes diapositivas que eh, tiene Pautun en este caso y este un poco para poder eh, trabajar con, con el video que estoy necesitando, que en este caso es la presentación de mi curso. Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, que mi presentación, ¿sí? eh, la, en este caso la presentación del docente, esté eh, antes que, eh, que esta segunda diapositiva en este caso. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, según estuve mirando, esta es la diapositiva que mejor se adapta a esa situación. ¿Por qué? Porque, eh, por un lado, este eh, aparece ahí un, un sujeto, digamos, y ahí arriba entonces me permitía agregar texto y mayor información ahí abajo. Entonces, simplemente selecciono y arrastro y suelto esto. ¿sí? Fíjense que en este momento esta diapositiva pasó en el número 2. Esta es la diapositiva que pasa, en este caso, en el número 3, donde presento un poco el contenido programático y así entonces voy trabajando con la presentación de cada una de las unidades. Siempre eh, teniendo en cuenta ¿verdad? las características propias de, de, de cada diapositiva y el contenido que uno le quiera ir agregando. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar acá este texto ¿sí? eh, y eh, le puedo, por ejemplo, agregar este para que esté en el centro. Fíjense que eh, puedo eh, tomar ese tipo de iniciativa. En este caso, lo que a mí me interesaría eh, sería utilizar este tipo de viñetas porque estoy citando en este caso eh, el contenido programático de, de, de mi unidad en, en el módulo... en este caso, en el, en el módulo 1, ¿sí? Entonces, este... Le, lo, lo voy seleccionando y, y lo voy este, adaptando a, a, a mis necesidades. ¿Sí? Le puedo poner eh, esta viñeta que, que ustedes pueden observar acá o este, le puedo poner la eh, viñeta de tipo numérica. También este, puedo cambiar el efecto. Fíjense que eh, uno al correr el, el playlist, en este caso entonces se puede ver el efecto de cómo ingresan, en este caso, estas partes del texto texto, ¿sí? uno puede visualizar eso y eh, puede eh, cambiar después esos efectos sin, sin ningún problema. ¿sí? Entonces eh, eh, este y eh, uno va jugando un poco de acuerdo a, a, a sus necesidades. ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos, eh, otra de las facilidades que tenemos cuando estamos trabajando acá, entonces este, uno puede también seleccionar la diapositiva en este, en este punto y este puede, por ejemplo, eh, sobre esa diapositiva realizar varias acciones. Uno puede guardar la escena, puede agregar, por ejemplo, un slide en blanco, una diapositiva en blanco, este puede eliminar, esa diapositiva eh, puede duplicar también la diapositiva, fíjense que estas son opciones muy interesantes que tenemos disponibles, acá tengo un objeto, si ustedes pueden observar esto está, me está como molestando un poco acá, entonces me, me, el, el, el símbolo del candado me indica que eso está bloqueado entonces lo que voy a hacer ahora es, es este, seleccionar esto acá y, eh, para poder este, arrastrar ese objeto y este, darle mayor espacio ahí al, al texto. Entonces, este, uno lo primero, lo, lo que puedo hacer es desbloquear este texto acá, perdón, este, este icono, desbloquearlo acá y eh, ubicar en el, en el lugar donde este quiera. Pero también uno puede eh, buscar una variación en este caso en, en cuanto al al tipo de icono, ¿sí? Eh, puedo buscar, por ejemplo, este, este de tipo transparente, por ejemplo, puedo aplicarle ese cambio, ¿sí? Eh, y también eh, acá tenemos otras opciones con el símbolo, con el icono de la ruedita, donde me permite este, cambiar, por ejemplo, el, el efecto que tiene eso en, en cuanto al, al movimiento, fíjense que eh, tiene varios efectos acá, entonces este uno puede eh, eh, ir eh, asignándole esos efectos también. ¿sí? Eh, esto yo lo quiero mudar, lo quiero llevar un poquitito más hacia acá, entonces simplemente lo selecciono y, y, y lo voy arrastrando. Otra de las opciones que tenemos disponible también en cuanto al, a los gráficos es que este nosotros eh, podemos en este caso hacer un flip y cambiar, por ejemplo, de posición, fíjense que esa posición no es la que me, me interesa en este caso, sí, me gustaría que esté apuntando acá hacia este texto, entonces le dio otra vez en flip, pero ustedes pudieron notar que eh, cómo cambió, digamos, eso, sí, un efecto de espejo ahí, y eh, también la pose, sí, fíjense que ahí está eh, la pose eh, en la cual uno está muy feliz, una pose donde uno está... Eh, tranquilito, ¿sí? Pensativo, ¿sí? Una pose que, que está un poco triste, ¿sí? Está, esta es la de enojado, ¿sí? Y esta es la pose en la cual uno está explicado eh, está en este caso. Entonces, me quedo con esta pose acá. Estos son algunos de los efectos que este, podemos realizar sobre esta imagen. Fíjense que eh, eh, también eh, podemos ver eh, si, si podemos cambiar el color. No me permite cambiar el color porque es una eh, no tengo una cuenta premium. Si tenía una cuenta premium, me, me lo iba a, a permitir, ¿sí? Pero este, son algunas de las opciones que tenemos disponibles. Uno también puede cambiar, por ejemplo, eh, el, el icono. Uno le puede hacer un swap, en este caso. Y fíjense dónde apunta. Apunta acá en Shape, apunta en Formas. Entonces uno puede cambiar o buscar, por ejemplo, una forma de, de, de lo que está en acá para eh, poder aplicar esa forma eh, dentro de, o cambiar en, en todo caso esa forma eh, dentro de su eh, eh, diapositiva animada, ¿sí? Estas son algunas de las opciones que tenemos disponibles en cuanto a, a la edición de nuestro eh, de nuestros elementos y de, de nuestras diapositivas acá en, en PowerPoint, ¿sí? Eh, como pudimos observar, eh, sobre el texto también hay una forma súper interesante eh, que tenemos acá en, en cuanto a, a, a la configuración, es en cuanto al efecto. ¿sí? Fíjense los, los diferentes tipos de efectos, y acá está por ejemplo el efecto de tipo manos, ¿sí? que uno le puede dar. Entonces, este puede tener efectos de entrada, puede tener efectos de salida. Entonces uno, por ejemplo, puede este, seleccionar ese tipo de, de, de efectos. ¿sí? Eh, también le puede agregar sonidos, si es que lo considera conveniente. Y este, uno también, eh, sobre el texto, eh, puede cambiar el, el, el nivel de opacidad, por ejemplo. ¿sí? Mientras eh, menos porcentaje que uno le aplica entonces eso, el nivel de opacidad eh, va cambiando ¿sí? son algunas de las opciones que le invito a, a ir explorando dentro de esta herramienta y este, siempre que uno haga un cambio, entonces lo ideal va a ser este, correr la, la, la diapositiva ¿sí? y observar eh, cómo se están realizando esos cambios en cuanto al está realizando ¿sí? entonces este, uno corre su diapositiva eh, en este punto, otra cosa que no les comenté es que cada slide normalmente tiene una duración predefinida fíjense que esta tiene una duración de 5 segundos, pero si uno considera conveniente, entonces uno puede ir agregándole segundos acá a, al slide o puede ir disminuyéndole segundos a cada slide también entonces siempre vamos va a Va a depender un poco de, de, de la cantidad de texto y, y de la cantidad de información que uno quiera comunicar. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. En el siguiente video ya vamos a trabajar acá con la opción de crear y vamos a ver las demás opciones disponibles dentro de Pauton. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.